forma de manifestar a la realidad aquello que deseas. Esta dinámica te la voy a dar de una forma muy concreta. Primero, necesitas estar en un sitio cómodo, una habitación, un salón, un despacho, un sitio en el cual tú te sientas absolutamente cómodo, cómoda, tranquilo, tranquila, que puedas reír, puedas llorar, puedas saltar, puedas estar vestido desnudo desnuda eh, con aire acondicionado con calefacción en definitiva un espacio absolutamente privado en el que puedas estar a tus anchas literalmente a tus anchas ponerte música clásica ponerte pop ponerte heavy ponerte heavy metal ponerte hip hop lo que quieras que nadie te moleste papel bolígrafo yo te recomiendo al principio coger papel y lápiz, yo soy mucho de lápiz, luego borro y reedito y no tengo que gastar mucho papel, así que lápiz, además lo, hace, lo hacía mi abuela hace muchos años, que escribía muchos libros y se me quedó como pegado desde, desde chiquito. Entonces, primero, ¿qué tres cosas quieres en tu vida? En cosas digo de una forma genérica, cosas pueden ser materiales o no materiales, pueden ser espirituales por supuesto, pero tres cosas para que tú las contabilices, pum, pum y pum, y las escribes. Abuela pluma lo que te venga esto esto y esto quiero una casa grande de 500 metros cuadrados quiero dos coches de lujo y uno pequeño utilitario para el día a día quiero una bicicleta eléctrica y quiero un monopatín que me corra a 80 kilómetros por hora tres cosas eso sí solo tres cosas importante yo te diría perdona yo te diría tres cosas para de aquí a seis meses más o menos en esa jugada no te me vayas a muy lejos porque te vas a disipar así que tres cosas que tú quieras pero que, que, que cuentes con la realidad claro no te me vayas de repente a cosas como quiero un ferrari la ferrari ya o sea va a ser que no entonces pisa al suelo y real tres cosas que yo pueda Dentro de una lógica más o menos coherente, con ayuda del universo sí, pero más o menos coherente, que pueda aterrizar de aquí a seis meses vista en ese espacio intermedio hasta más o menos ahí, ¿sí? Vale. Sí. <coughs> Tengo la garganta un poco mal, pero quería regalarte este audio, así que discúlpame. A ver, entonces, um, una vez que las tengas escritas, las repasas y te conciencias perfectamente de que esas son las tres cosas. No son tres cosas, son las tres cosas. Bien. Después, a partir de ese mismo instante y a partir de ese mismo instante, vas a pensar 20 veces al día durante 9 segundos en cada cosa. No lo voy a repetir para que tú eches marcha atrás al audio y te lo repitas. ¿Es importante? Sí, es muy importante porque viene básicamente de la idea principal de Nikola Tesla, que como bien sabes, y si no te indico, daba una importancia excesiva y, y espíritu material ¿m? al número 3, al número 6 y al número 9, una combinación que se repite en la naturaleza de forma muy casuísticamente, aparentemente de casualidad. Así pues, tres cosas que quieras, el 6 le interpreto como naturalmente eh, con la... me viene a la mente, por ejemplo, la carta número 6 del tarot, que son los enamorados, que viene a significar la toma de decisiones y también lo que quiero en mi vida, con lo cual, no sé por qué me ha venido, pero es así, al igual que el 9, son 9 segundos pensando en cada... Cosa 20 veces al día, pues el 9, como tú vas a pensar tú y solo tú, me viene la carta del ermitaño, que curiosamente en el tarot de Marsella también es el 9. Y el 3, que nos lo hemos dejado al principio, esas tres cosas en el tarot, el 3 significa la emperatriz. No vamos a distinguir entre la emperatriz eh, hombre-mujer, sino la energía de la emperatriz. Es decir, que puede ser lo mismo emperatriz o emperatrizo, para que tú me entiendas, ¿vale? Ahora, tienes que tomarte en serio esto durante, ¿cuánto? Tres semanas, es decir, 21 días. Es decir, lo materializarás porque se te estará convirtiendo también en qué? En un hábito. Lo principal de todo esto son dos cosas. Primero, la absoluta creencia de lo que estás haciendo. La absoluta fe, casi diría yo, rozando en la certeza, puesto que a Nicolás testa está... ¿Eh? Nikola Tesla, que por cierto, eh, te, te adjunto, que se me, está, me mi memoria me, me está diciendo. Nikola Tesla que tiene más de, eh, o tenía, más de 300 patentes. Ahí lo dejo. Y volvemos al 3. El 0 es el loco en el tarot, que es el inicio, el comienzo de. Y otra vez el 0, el inicio, al comienzo de. Por eso tenía 300 patentes. Así que, como verás, la numerología y la casuística y, en, y la emparentación con el tarot, que al fin y al cabo es una forma de numerología, casuísticamente coincide al dedillo. Entonces, tómate en serio porque esto funcionó y funciona. Y nada más, simplemente tener la conciencia de que esto vale eh, precisamente para bajarte, digámoslo así, del universo a la tierra la realidad que tú tanto deseas, y lo vas a conseguir, a esto yo le sumo algo de mi propia cosecha, aparte del tarot, que evidentemente eso sí que es de mi cosecha, no es de Tesla eh, la palabra obsesión, de hecho decían que Tesla era una persona muy, muy obsesiva ¿no? incluso decían que tenía algún TOC, es decir, algún trastorno sesivo compulsivo, tampoco me extraña, tenía que caminar varias veces antes de entrar en un edificio, no sé si eran eh, 20 veces antes de entrar en ese edificio, en fin, tenía una serie de manías, pero bueno, al hombre primero le hacía feliz y segundo le daba unos resultados alucinantes. Así que no te preocupes si de repente dices, Jolines, me está diciendo César 20 veces al día. Y 9 segundos. Tengo que estar pensando con el cronómetro, con el reloj en la mano. Bueno, al principio es muy probable que sí, estés con tu reloj en la mano. Hasta que llega un momento que tu mente lo asocia automáticamente y ya sabe que son 9 segundos aproximadamente. Y lo de los 20 días, eh, perdón, lo de las 20 veces, pues sí, evidentemente al principio eh, tendrás que hacer tu conteo, ¿vale? Llegará un momento que tu mente también automáticamente se adecue y tú, ya sea, y tú ya sepas más o menos cuántas te quedan, cuántas no te quedan. No te agobies al principio si no lo haces exactamente así. Lo importante es que tu mente, sobre todo, vas educando a tu subconsciente para que vaya yendo hacia esa numerología, hacia esa meta, a ese, hacia ese cronos, ¿sí? Bueno, pues a pesar de lo que te decía de la garganta, es que estaba, estaba sufriendo un poco por dentro, porque digo, quiero regalar esto, quiero hacerlo ahora, quiero hacerlo ahora, y aunque el audio, como podrás haber visto algún punto de tos, te espero que me disculpes. Si te gusta esto que te acabo de comentar, de cómo bajar a la realidad, cómo manifestar, pues yo lo único que te agradezco es que, por favor, de corazón lo compartas. Un abrazo, hasta la siguiente.